Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal. Estamos aquí en un nuevo video de reacción. Eh, una reacción sobre unas varias animadas que voy a reaccionar. Son nomás, Que bueno, tiene que ver con y con la cuarentena. Con el coronavirus. Yo ya se puede decir eso, ¿no? Si tú no estás en sus días, no sé, pero lo puedo ahora. Y bueno, voy a reaccionar estas dos padres animadas, ¿no? Que salió una de Friesen dando consejos como cuidar de, del vino y está en su casa y todo eso. Y bueno, yo ya eché un vistazo, ¿no? Que me apareció recomendado YouTube, no, no. los primeros segundos no, no, tengo que reaccionar esto, yo sí, con sí. la animación, los primeros dos segundos, como, bueno, cinco capas, que la verdad sí, estaba muy bueno, y quiero no, verlo ya completo. Y también otra parola acá, que es el mensaje de Goku y de esta y freezer para el mundo, que parte para este mundo. Y bueno, vamos a reaccionar a estas, bueno, tres, espadol y animadas sí, y bueno vamos a verlo ya primero esta a ver y a ver la animación bonita que vemos ¿no? y a ver ok ahí está tontitas ya me te por el mundo un gran coronavirus o móvil y de la voz latina de la voz original dará bastante buen arrojo ¿no? otra vez tontitas <risa> abanditas ya me entere que anda por el mundo un gran coronavirus o COVID-19 sí. que se está proclamando el gran villano desde 2020. Sí, el mal del mundo. Porque soy el único villano autorizado para acabar con todos ustedes, malditos insectos de víctimas. Así sí. que voy a dar unos cuantos pasos para que se muy bien COVID-19. Primero, no se estén saludando de barro ni abrazando ni dando besitos. no, no, no. no, no, no no, y no no vez se virus, muere muere, virus, muere si presentan ganas de esto de no pues haganlo como hizo el video anterior aquí atrás si llegan a, a, ¿Sí a presentar algún síntoma no mejor consulten a sus autos de la de la ellos ¿Sí? que deben hacer. Pero sobre todo, no entran en pánico, porque me están dando tanto papel higiénico que no lo hacemos como limpiarme la colita. Dame por cuando empezó a Quedándose en su casa. Basta. yo me quedo en casa. Se llama a través de la cuarentena. No se llaman vacaciones. No se llaman voy a la playa ni a los anismos cumplidos o a conciertos. No, no, no, no. no. Quédense viendo esos monos chinos que tanto les gustan, y <risa> haciendo videojuegos. Y así, vamos a poder acabar todos, todos los espectadores, van a poder acabar con ese maldito coronavirus. <risa> Adiós insectos. Hey, Rolleros. ¿Ya escucharon a Freezer? O más bien, a Gerardo Rolleros, que busca gusta decir la voz de Freezer. Aquí nos voy a dejar el canal de Ansevas quien fue quien hizo la animación, de hecho, ah, okay. hizo todo para que ganar un poco de eso cuando Nos vemos okay. en el próximo video. Bye, también, Ok. <risa> no, buenísimo. Esta animación. <risa> y la de decir es la original. Eh. bastante buena. La he completamente Y también al canal, el animador que hizo eso, ¿no? La bastante bueno. También hay un video de la animación de que reaccionó Germán. Todavía no lo vi él. A ver lo mismo al videoblog, ¿no? Pero voy a reaccionar capaz en otro video. Y bueno, vamos a ver al otro video que tiene que ver con el coronavirus. Oye, ¿paso? qué ¿Mensaje que Hola, soy Goku. Denme toda no. su energía. Hagamos esta gran que para acabar con la pandemia COVID-19. No. tenemos un Kamehameha. Tú también, Vegeta. No te quedes en el suelo. Levántate. Y sí, me emociona que quieras. O sea, ese audio creo que lo vi en otro video. Creo que en otra padoya animada, pero me acuerdo que en 3D, si, si no me acuerdo, pero creo que si me acuerdo que para deja la tarjeta arriba, ¿eh? yo había reaccionado con ese avión <ríe> del actor de la de Bastaña con <ríe> el tema es, dando algo a Goku, dando la a Goku para... <ríe> No sé, parte de desde la pandemia de ¿no? 2019 usar una Super Genki porque yo se la enseñé a Me siento orgulloso Bueno, todo está listo Pueden hablar no solo con los terrícolas Sino con todo el universo que quieren Así me gusta ¿Pueden escucharme? <risa> Ciudadanos del planeta Tierra Seré rápido, los llamo desde un mundo distante ah. <risa> Supongo que saben que gran parte de ustedes han sido infectados de coronavirus. Sin embargo, gracias a la ayuda de muchos médicos y enfermeros, se ha logrado estabilizar a varias personas infectadas. Pero lamentablemente continúan aumentando los contagios. Aún no existe una vacuna. En este momento, muchas personas se encuentran guardando cuarentena, pero la ayuda aún no es suficiente. Escucharon eso, es la voz de Bigeta. El virus se expande demasiado pronto. Es por eso que queremos pedir su ayuda. Solo tienen que contribuir oh, no, no, quedándose no, no, no. en sus casas, lavándose muy bien las manos y cubriéndose la boca al toser. Azul, vaya atrás del codo, así. ¿Entendido? Si llegan sí. a presentar algún síntoma, no tengan miedo, la fondo, la mejor consulten a sus autoridades sanitarias locales, ellos les sabrán decir qué deben hacer, Ajá. pero sobre todo, no entran en pánico, no anden comprando tanto papel higiénico que <risa> luego no tengo como limpiarme la colita, la mejor forma de acabar con ese tal COVID-19, Sí. eh, las primeras semanas fue bastante jodida parecía que el mundo se acababa tengo una pequeña anécdota que bueno de hace rápido. yo estuve en la iglesia que justo sabían de que ya no iba a ver más de que iba a haber más precaución de que ya me iba a ver poco a la semana bueno fue ya no iglesia no podíamos ir a ningún lado pero justo en ese momento había tormenta había viento fuerte se cortó la luz Justo se quemó un transformador que justo yo estaba acá, y, te, y justo ese transformador se quemó justo, estaba chispeando y estaba un árbol ahí. Y tenía miedo que se, se quemaba ese árbol y estaba la tormenta. Y se iba a venir. Y yo tuve que venir a mi casa de lejos caminando. Nada más que estaba, no sé, mi, mi hermana ahí me, me su moto ahí, y me, por lo menos me, me acercó, no gracias, no. Y en ese día era una locura y no había luz, obviamente, no sé, estaba ya demasiado loco, era justo todo junto. Y va a ser final, la no pero cuando relatemos esta historia de nuestro nieto, no la van a poder leer. ¿eh? Si es que el vídeo usted se apareció, o se vendrá, pero no lo sé. Es quedándose en su casa. come ah. yo me. Así yo nunca bajo lo que dije. Pues. Quedo en casa. Se llama a través de la cuarentena. No se llaman vacaciones. No se llama me voy a la playa ni a lugares concurridos o a conciertos. No, no, no, no. no. Quédense en su casita, mejor. Y así, muy pronto, vamos a poder acabar todos, todos los terrícolas, van a poder acabar con ese maldito coronavirus. Reuniremos sus fuerzas para superar esta tragedia. Bien. No hay parte 2 de esto. vamos a ganarlo esto, así. Sí, después de eso, ¿no? El coronavirus, bueno, yo pensé que ya llegaría... Acá el pueblo llego a Argentina, en la verdad Buenos Aires, que donde viven y los familiares míos eh, está bastante jodido acá. En este pueblo todavía no he llegado, pero en la provincia sí, había llegado. En la provincia donde vivo llegó, pero en el pueblo donde estoy todavía no hay ningún caso. Pero igual lo estamos cuidando todo, y este trabajo siempre el paso, de la bandina, la, la, bueno, el que va a ser mano no es cura boca, y con el cura ¿sí? ¿no? Porque ya he conocido a varios que a una gente básico juego que la policía lo agarra, ¿eh? Así que no está, está... todo tranquilo ahora, ¿eh? Todavía el vídeo está rodando por... El... Ok, estamos en la segunda parte del mensaje de hoy de esta difícil sobre coronavirus. Vamos a copiar todo minutos. Bien. Ok. Eh... No, no gallito, no, tengo eco, ¿eh? Tengo el color ¿Tú también lo presientes, verdad, Kaioshin? Sí. sí. Parece que esta vez ¿Sí? despertó antes de tiempo. Vale. ¿Qué ¿Sí? pasa? El COVID-19 es otro obstáculo lo que hit? enfrenta a la humanidad. ¿De que se Ah, no, no, no, ¿A dónde crees que vas? Oh. <risa> el OG pero está buenísimo Está bueno como uso el. la imagen de vivo en videos, y también en la bola de energía. Y, la digo, con la y colocando el audio en latino, es ¿eh? bastante ¿eh? buena la visión. <risa> Ese de la película Dios odiosa. <risa> eh, resumen ahí: <risa> ¿Es el sector plantado es un riesgo importantísimo. Estamos luchando eh, duramente y con muchísima ilusión para poder no, salir de este okay. Esto no va a pasar conmigo ni con mi compañero. a por la batalla! Mi mm. mm. seguridad. Lo que estamos haciendo es darlo todo por nuestros pacientes. Estoy en primera línea de batalla y vamos a darlo todo. Ya con la línea el colegio. Está siendo duro, son días difíciles, pero queremos transmitir un mensaje de opciones. Todos juntos conseguiremos superar esta situación. Ha llegado la hora de conseguir nuestro recorrido. <tose> entiendo lo fuerte que eres, así que te mostraré mi arma secreta, <risa> vamos amigos, brinden un poco de su energía, la necesito, por favor, adelante usa mi energía, también la mía, te brindamos nuestra energía, toma toda la que quieras, <risa> otra vez esa técnica, solo me trae malos recuerdos. ¡Pero qué importa! ¡Adelante! ¡Toma el key del gran Freezer! ¡No es suficiente! ¡Te llevará mucho tiempo reunir lo que necesito! ¡Debes darte prisa, Kakaroto! ¡Oku! ¡Te brindamos nuestro ki! Ya yeah. <risa> Sí, ah, otra vez ¿no? gracias a todos. Oh, eso se más Buenísimo, <risa> una buenísima, amigo. Muy buena edición, claro, lo como lo colocaste, Hace ¿eh? buenísimo mi mensaje también. ¿eh? Y ok, gente, la verdad, muy bonito video. No, esta eh, reacción esta vez. dejar los videos originales abajo la descripción. Y bueno, esto ha sido todo. No, bueno, cuando yo está todo muy joven. No sé si mejoró algo, está un poco más calmado que antes, pero bueno, hasta todavía recién todavía <risa> Latinoamérica recién llega de invierno y está un poco más complicado, ¿no? Y ok, a bueno, lavarse las manos, si todo, Lavarse la mano, pasar la bandina, por el, el piso y más pecaportes, ¿no? Los pecaportes, no sé, y me juego boca, ¿no? En la calle. Y ok, gente, te has ido a reaccionar, espero que te hayan gustado la entrevista. Y así por dar una me me así, de grande, por, para así ver motivo así re, haciendo eh, reacciones, pero también quiero hacer reviews, estoy haciendo reviews, acá las tengo, acá las tengo, acá a mitad de audio. audio, pero está está hallando tiempo, y editarlos, no lo sé, esto no me acuerdo que era, después de esta saga pasa varios capítulos de veleno, bueno, ahí ya, no voy a apoyar más de okay, también tengo que cortar esos cortes de micrófono ¿no? y bueno no este sino este y también el celular pero estoy haciendo para que quede bien no ya bueno de Ball super también tengo otro de de archivo, que también quiero hacer más y quiero entrar Dragon Ball Brothers, no ya, acá está la foto de audio y bueno ahí estoy editando no y a ver ojalá, no sé cuándo lo voy a subir pero lo quiero subir ya no sé qué quiero si es lo más contenido para ganar no no quiero parar no si tú no bueno, no tengo ningún problema con YouTube, pero en mi canal secundario ya me han borrado un video de Rubius, que yo lo había editado bien. Ya le mandé la manera contra la notificación, pero bueno, a lo mejor no hablado más. Y, ok, gente, esto ha sido la reacción de esto que te haya bueno, gustado, entretenido. Si has dale un like, una suscribida suscribirte a este canal. Y estos botones de abajo no son de adorno Así que solo darle un clic nomás, solo digo que es dar un clic y... que bueno, este canal crezca más. Y a ver si llegamos en julio a los 3.000 suscriptores. Ojalá, no sé julio o agosto o a final de año o nunca y bueno ya sin más que decir soy yo soy último y nos vemos en el próximo video, bye chao